Soy Julio Sacerreas, eh, administrador de empresas, y eh, este es mi taller, mi eh, eh, emprendimiento. Producimos en artículos de cuero, ¿no? La mm -hmm. es el arte en cuero, ¿no? Entonces, eh, estamos haciendo monederos, estamos haciendo mochilitas, eh, en este caso, estamos haciendo mochilas y eh, bolsones, ¿no? Cuando uno está emprendiendo, eh, no gana un sueldo. ¿no? No, o sea, lo que gana, lo que puedes recuperar de las ganancias, tiene que reinvertirlo. ¿no? Porque si se lo gasta, se lo. Uh, el taller no, no, no crece. ¿no? Entonces, eh, mis papás comenzaron justamente con una mesa. Entonces, eh, ellos cuando era niño me hacían costurar, me hacían pintar. Conociendo ya todo esto, es que eh, me dedico a. Bueno, me decidí emprender ¿no? también que quiera iniciar una actividad, yo, yo, yo le diría que, que se arriesgue, ¿no? que, que apueste por el país. ¿no? Si no hubiese el plan de empleo, no hubiese podido expandir mi, mi taller.